Señoras y señores les traigo un juego Castlevania Castlevania 1 de Nintendo un ¿no? juego de 1987 sacado, sacado por Konami distribuido por Nintendo y terminado aquí en el juego del recuerdo ¿no? vamos a terminar Castlevania para ustedes ahora soy Coeli y le vamos a dar de ahí llega Simón Belmont, un personaje que tiene que luchar contra el Juan de Drácula que el compadre, bueno, tiene como este esta lana o una cuerda y esos corazones esa cuerda bueno, se va fortaleciendo a medida que yo me voy comiendo estas cosas que son como unas cadenas ahora tengo un famoso morning star es como esta cadena que tiene una estrellita en la punta los corazones me van a servir más adelante para poder tirar esto, ¿ven? y si revisamos el HUD rápidamente arriba tenemos el SCORE el PAIR que es mi energía, el enemigo que es la, la, la energía del enemigo ese recuadro rojo que es mi arma tiempo, porque juego con tiempo STAKE 1 ya, los corazones que son, por ejemplo tengo 14, ahí tengo 13, y las P son las vías. Y vamos entrando. Vamos a tratar de hacer la corta, no soy tan bueno para Castlevania, así que, bueno. Recuerdo que hice una grabación hace un tiempo atrás del Castlevania 4 y no me fue muy bien. Bueno. Siendo fanático de ese juego. Hay un nivel que siempre me matáis, que eran las catacumbas. Oh reloj, el reloj no sirve para tener el tiempo, nos bueno, va a servir bastante hora para, para poder matar al, al jefe de este leve Vamos a dar de hacerla super corta man. Vamos a ver cuánto nos demoramos en terminar este juego, si es que lo terminamos Ups Vamos Esa cruz que me acabo de comer es para poder matarlo a todos En pantalla Ya Típico murciélago. aquí hay energía. Otro murciélago más. Otro murciélago. Ahora seguimos bajando. La vamos a hacer muy corta. Aquí salen estos murlocs del World of Warcraft acá. Ya, buenas porquerías, porquerías, corazones. Aquí les voy a aprovechar de mostrar un secreto. Uno rompe acá. Se deja caer. Y te regalan esa bolsa de dinero, ¿verdad? que te da como 10.000 puntos. O Luca. Ni un brillo. No sé qué brillo tiene, weón. Bueno, si es que te dan. Eso en un juego que tenéis continuo infinito, weón. Bueno. Ya. avanzando nomás. Vamos por esta como especie de casona gigantesca que está a de entrada del. del castillo del Conde Drácula. Bueno, la historia era muy divertida. Eh. eh Trata de que Simon Belmont pertenece a la familia Belmont, y son como los encargados de derrotar a Drácula cada 100 años. ¿Cómo va a ser la historia? Man? Tiramos el reloj, tenemos el tiempo y matamos rápidamente a este jefe. Sí, puede ser la historia, Pues Simón Berman Un personaje que me lo compré en figurilla. Ahora no, no, no lo puedo mostrar, lo vamos a mostrar en, en el próximo episodio del juego del recuerdo cuando me traiga el personaje para la casa. No tengo en la casa de mi padre. Ya, entonces aquí cuando pasamos de nivel nos muestra como este mapa que está dibujado como en Painbridge. No sé. Ya, vamos entonces al nivel 2. Ya, ahí acabo de agarrar la, la cruz. La cruz es súper buena. Porque. Como que se devuelve, como que hace el doble de daño. Aquí también nos vamos a encontrar con un ítem que nos comimos recién, que no le expliqué bien que era, que es como un por un dos. Por ejemplo, ese que está ahí, de qué me sirve que ahora yo pueda tirar la, las flechas por dos, o cualquier otra arma que, que sea como lanzable: el cuchillo, el hacha, la cruz. El agua bendita El reloj, no, no cacho que... que, que función le hará el reloj Vamos Bueno, los corazones... los lo lo, los corazones gordos me sirven... me dan como 5 esa, ¿no? Subió el tiro. Aquí hay una parte que me carga, que a veces me matan. Aquí hay un secreto. pollo Ya tengo el por tres. Uf, pasé, weón. Bueno, me mal. Oyo, esta parte sí, igual. Bueno. Donde te tocan y te matan. Ya, vamos, a ver acá podemos pasar el tiro. Uh -oh. sí, pasamos rápido. Ya no para arriba nomás. Vámonos rajamos. Vamos tirando de todo nomás, weón. Y ahí está la famosa medusa, que sería el último jefe de este level. murió o no? murió. De ahí eso fue la famosa medusa. Bueno, nos dan puntaje por el tiempo y por los corazones. Creo que por las vidas también, ¿o no? No. Ya. Level 3. Mapa de Pain. Y ahí vemos la luna. Ya agarramos rápidamente las cosas que no encontramos acá La poción no, esa no Desaparece Ten mucho cuidado con esos monitos bueno, no sé qué puede ser Ahí tenemos invisible Me acaban de dar una vida extra Bacán Ahí tenemos pollo Por si nos han tratado un poquito mal Pero afortunadamente vamos bien Uy, me caigo Esta es una de las músicas más prendidas del juego Me gusta bastante este tema hay que admitir que es muy entretenido uh. oh. Mira, si yo me dejo caer acá aparece eso acá otro, otro otra, ¿cómo se llama? bolsita con oro Está entretenido. Y aquí pasamos corriendo nomás. ¿Ven? Fácil. Y subimos con todo nomás. No hacemos trabajo por nada. Mm, no te voy a tomar, maldito rojo Vamos. Uh, me tocó igual. Bueno, ¿qué jefe hemos matado hasta el momento? Hemos matado a un vampiro. Hemos matado a la medusa. Eso, bueno, es miedo, Hemos matado al vampiro. Ahora tenemos que matar, parece, a las momias. Vamos nomás aquí en el jueguito, lo recordamos con todo. De, que, de más que nos matan, güey. sí ya, si sí, no somos invencibles, pero tratamos de hacer lo, lo que se puede. Bueno. Vamos. Vamos, weón. Toma. No vamos tan mal, weón, no vamos tan mal, vamos. las momias no casi me como esa porquería menos mal a ver esto dinero pollito vamos a poner acá vamos a sacarle la chucha a esta momia muérete con pues, momia me murieron Uf, había que darle nomás con todo con la con la cruz Uf, buen contagio. Ahora, ¿cuál viene? Momia. Ya no me acuerdo. Creo ¿eh? que viene Frankenstein. Sí, Frankenstein. Sí, uh. Weo, Pero, como llevo y salto, weón. Sensación vibración. Uy, vamos nomás. No sé cómo lo hice. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, oh, weón. Vamos, oh, Simon Belmont. Vamos, ah. oh, que se fue Vamos, oh, que se puede. Uh. Vale, maldito por urgirme. Uh, me dije a esa parte, weón. Que quieren que les diga. Vamos, man, vamos, que se puede. Hmm. Hay que matar a estos es que los tiran estos pajarracos, weón. No hay que dejar que toquen el suelo porque estos weones cuando tocan el suelo se vuelven locos, weón. salto, porque de repente, bueno, alguno me puede dar un arma ordinaria, pues bueno, ahora de verdad que si viene Frankenstein necesito el... necesito las la, la pociones mágicas de estas buenas, de la agüita bendita ya ahí hay una hay una wea Bien. Uh, casi me como. Esto sí. Perfecto, vamos. Pum, pum, pum. Tú nos vamos bien, no vamos tan mal. No tengo fe. Vamos, vamos, vamos, que se muera. Madre, no te conché tu madre. Uh, se murió la weón. Y me dejó para goma, weón. Puta, no sé si la paso. 32, ya demoré. No, esto murió la wea. Uh, el agüita bendita no salvo. las que la, la suerte nos siga acompañando, weón. Nos queda como el penúltimo y después llegamos al conde de Drácula. Ya, démosle nomás, weón, los bichos culiados. Vamos. Uh. ¡Ah! Puta la weá, ¿por qué me volví? ¿Qué me pasó? Porque no veo nada, cuando se ponen... Déjate seguirme, weón Ponen bueno, como nerviosos, son monos Ya estoy para la cagada, weón uh. Estamos como en las catacumbas ¿eh? Ya, concentración al máximo, weón T Tenemos la mitad de energía, esperemos no perder más Voy a pasar aquí en el juego del recuerdo. Acá en los juegos tenés weón. Bueno. Vamos. Vamos, vamos. Bien, perfecto. Todavía podemos, tenemos, ten tenemos las chances, tenemos las chances. Oh, maldito weón. Muérete. O oh, desaparece el mapa. Vamos. Oh. No muere la weón, weón. Muérete, weón. Ahí murió. Corazón, corazón. Bueno. Hay un arma, bueno, así que vámonos. De aquí, ven, de acá, ven Vamos a esperar que pase ese esqueletillo ahora vamos, que se puede, weón Podemos, podemos, tengo fe, tengo fe <tose> <tose> Vamos Creo que aquí un corazón. Ah, que yo estoy overclock, oh, bueno. o sea, estoy overpower, ya estoy por 3, así que no debería haber problema. Uh. Déjate huear. Bueno. Ya. Vamos bien. Platita. Tan tan tan tan tan tan tan corazones corazones Corazones, Veis como mucho esqueleto, weón. Vamos, oh, rápido. Mm. Sale, man. Vamos. Uy, ese esqueleto no lo había cachado, man. Vamos nomás weón, vamos con todo, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos ah. Vamos que se puede Ven Vamos weón, vamos weón Bueno De aquí Acá Vamos Esto murió la weón Vamos a echar, un okay, de acá arriba Patita, de ¿eh? acá. Eso. Esa guarda la muerte. Si me pongo a ver con la muerte me da la cresta. Pues, bueno. Me tira guadañas por todos lados. La hicimos. Oh, bueno, en el último nivel voy a morir miles de veces. Voy a poner un botón ahí. Bueno, un botón que llega ya aquí para pasarlo rápido Acá van a matar, guantes estoy seguro Esta weá es muy, muy brígida ¿Hay que ir? Ah, chaco con la hacha Ya, a la suerte la llevamos nomás Vamos, weón. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, weón. Uh. Vamos, concentración no QUE podemos pasarla. Una vida, AQUÍ le sirve una vida, weón. Si me llegan a matar acá, weón, y me quitan ese rock, me a tener que dejar morir miles de veces. Es muy brigio acá. Vámonos, no allá, vamos. Uh, ¿cacharon? Se cayó como una... Una crua ahí, weón Oh, qué weón No, no, no, Puta No sé qué hacer, weón well. Voy a morir Weón bueno, como muero ahí en el final, huevón Que huevón, bueno, no voy a poder pasar acá Es imposible pasar si no tenía reloj Bueno, lo imposible bueno, no son nada aquí en el juego del recuerdo, no lo podemos hacer ¿Uf? Vamos a tratar de hacerlo Esto ya es buena, nomás. Pero, bueno. Pero huevón, mira un esqueletillo ¿Ven cómo se en el ambiente cuando ya la cuestión, ya no, no, no tenéis control del juego? Y acá es imposible, pues bueno. Acá es imposible. ¡Mira esos pájaros culeados! Uy, después de una campaña muy buena... ahora arruinamos al final, man bueno. Ya, pueden apretar el botón que voy a dejar por acá. Concentración al máximo. Mm. ¿Cómo vas ahí, ahí, weón? ¿Cómo vas a por ahí? De tanto mono de mierda, weón. Mira, está lleno de mono, weón. Si Más encima tenéis que dejarte caer acá. Vamos. <ríe> Puta, weón. Tienen que caer momentos de mierda en el juego del recuerdo, weón. siempre tienen que hacer estas weas cuando estamos tan re bien encima ni se ve wea. lo peor lo peor puta ta wea, wea. Qué lata, weón. Como que, que cagáis así completamente si no tenía el reloj. Puta, la weá era para el tiempo nomás, weón. Menos mal, bueno, a ver, y podría ser un. No, ni cagando, iría a buscarlo. A ¿Cuándo se han acabar? Nunca. Esa es la canción del Continuo. Que lata, weón. Después de que le había quedado todo perfecto, weón. Voy a poner un tremendo botón que diga aprieten aquí, weón, para hacer este resumen. Que eh, data, Cuando pasen estas weas, weón. Perdí el control del juego total. Total control del juego. poco desanimado por lo de recién bueno si le dieron clic al botón y... no, mejor darle clic al botón nunca, no sé aquí debía haber hecho tocar tiro acá aquí. aquí Aquí, cuando en vez de pegar se me activó el maldito botón del tiempo yo lo quería ocupar acá Acá lo quería ocupar yo, ¿ven? Y después bajaba tranquilamente Después de hacer esto, lo volví a ocupar acá Y subía tranquilamente acá Y eso era todo Pero como estos joysticks mundista weón Me cagan toda la cuestión, no voy a decir de qué marca son Bueno, también mis dedos son como grandes ¿Cuánto corto? Hemos llegado aquí ya al castillo de Drácula, weón Y nos vamos a enfrentar a... él. Es complicadísimo. No hay técnica para matar a Drácula, weón. Es un mono que parece random. Bueno, el sarcófago está abierto, lo encontramos acá. Y aquí aparece una cabeza. No encuentro mucho el cuerpo. Le tiramos esto, levanta los brazos. Me mandó un condoro. Me mandé el medio condoro, weón. Ahora me va a matar. Este weón me mata porque aparece random en toda la pantalla. ¿Ven? Y lo... Eso, esa, es la, esa es la chancha que hace este weón. Aparece encima tuyo, miren. Se van a fijar que de repente va a aparecer encima mío. ¿Ven? Y te caga, weón. Weón, ¿por qué no le puedo dar? Ya. Uh. Cachan todo lo que me falta por matarlo, po, weón. No, me va a matar este weón. Tenía que haberlo debilitado con la cruz. Es muy rabio también. Ojalá lo pueda matar, poco. Vamos. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, que se puede. No se puede. Si sí se puede, si sí se puede, a lo mejor no decir nada porque esa frase la última vez es que lo ocuparon no se pudo. No. Ya poquito. Puede ser, puede ser, puede ser. Nunca se sabe en el juego el recuerdo. Como pueden ver aquí siempre hay.. Ah, estamos cagados. 3 de energía. Uh 3 de energía. Dos. Dos, coche tu madre. Weón, vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Si sí se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Una más, una más, una más, una más. Ahora aparecen si a mí me matan, apuesto. Puta el hueón tonto, weón. Bueno, ahora... Bueno, esa era la, esa era la técnica difícil de matarla. Ahora vamos a ver si nos podemos ayudar un poco con la, con la crucecita esta que acabamos de agarrar La wea, weón. Cosas que pasan en el jueguito del recuerdo Ya la cruz, la cruz tengo que tratar de que no... De agarrarla en el aire, pues, man. Ya Vamos Siento que tengo la vara corta, weón. Vamos. Bueno, a ver. Nooo, la poción. Maldito. Igual está un poco más bajo que antes. Sí, mucho más bajo. Uy, ven que aparece encima y te cagas. Esa weá es muy sucia, weón. Este mono es muy sucio, weón. Aparece encima tuyo, tu pues weón. Más encima parece rápido el weón La técnica es como... Ahí... Uno... Tienes que contar un segundo, weón Un... chucha Un segundo y le pega ahí No, y después la weón se convierte, pues weón Ahora se va a convertir el weón Miren, no le puedo dar Y ahora, miren Se convierte en esta tremenda weá Hay que estar bien pegado a él porque si te alejáis, te disparar entonces ahí, te pegáis nomás un dos y te pegáis para que no dispare y cuando le entre los brazos, ahí tiráis esta poción y corrís junto con la poción, porque si no, te hace daño ahora, corremos con la poción, pasamos para el otro lado esperamos que le los brazos, el lo weón ahí y siempre pegadito al mono, si no, weón, nos disparen y nos vamos para otro lado uh. Uy Ah, murió Uff Uf. Se acabó esta, weón Uy, oh, por fin se acabó Castlevania 1 No la puede hacer con una vieja, weón Bueno, y ahí está la típica imagen que muestran todos los Castlevania Donde no sé por qué el castillo se destruye Yo creo que el weón de Simon me puso alguna bomba o algo así Bien Screenplay por Ulland Stoken y James Banana, no sé qué es sé Drácula Christopher B Christopher Abeja Logo, Frankenstein, la momia la medusa los vampiros, los hunkback que son como los hombres, no sé Fishman, Armor, te están como mostrando todos los nombres de todos los personajes Skeleton, Zombie como que todos los compadres que programaron y el héroe es Simón Belmond Belmondo, Belmondo tú has jugado un gran rol en esta historia. Terminado Castlevania 1. Bueno, ¿qué, qué quieren que les diga? Muy buen juego, muy divertido. Por un nivel de dificultad un poquito elevado en algunos niveles, pero... Sí, piola. Entretenido. ¿Mm? Espero que les haya gustado este pequeño recorrido aquí por, por el mundo de, Castle, de Castlevania. Vamos a ver si terminamos el 2 ni cagando lo terminaba, el 2 era super frigio, porque el 2 era como una quest y ahí tenía que estar horas y hora y ahí hora y hay que cachar las técnicas van, para poder terminar el 2 yo jugué al 1 y jugué al 3 bueno ahí al 4, pero el 2 es muy frigio me acuerdo de la revista de Club Nintendo, tenían de hecho tengo una revista de Club Nintendo por acá donde salen todas las técnicas para pasar esa cuestión, pero no, chao vamos a jugar el Castlevania 3, yo creo lo más probable ¿Mm? bueno espero que le haya gustado el recorrido eh, ah, que les cuento, ahora se pone más brigio el juego. No, eso, eh. Este tenía como la onda arcade, cuando termináis un juego se iba poniendo como más difícil, más difícil. Aparecen más vampiros, aparecen más, más esqueletos y todo ese tipo de cuestiones. ¿Mm? Así que ya, pues bueno, espero les haya gustado este recorrido. Yo me voy a dormir porque son 20 a las 3 y hay que mover el cheque el día de mañana. Ya pues estimados, les dejo un gran abrazo a todos y espero que les haya gustado este recorrido. Cuídense, chao.